En el TEC de Monterrey existen más de 10.000 profesores y profesoras que diseñan experiencia de aprendizaje para sus estudiantes. Son profesores que retan e inspiran de diversas formas y, claro está, generan innovación educativa. Cuando nuestros estudiantes están en la búsqueda de empleo, no cabe duda que las habilidades tecnológicas son de gran valor. Pero para cualquier trabajo, las habilidades blandas o soft skills siguen siendo relevantes y estratégicas sin importar el puesto al que se esté aspirando. Tener buenas soft skills aseguran que la persona es capaz de ser productivo y llevar a cabo una excelente comunicación en el trabajo colaborativo con otras personas de la organización. La soft skill de comunicación no es solo que la persona pueda expresar correctamente sus ideas, sino que además su comunicación sea efectiva y que tenga habilidades como la capacidad de persuadir, ser empático, claro y conciso. Por lo mismo, la comunicación como soft skill es algo que además de aprenderse se debe practicar. Conoceremos a un profesor de la prepa -tech de Ciudad Obregón que ha trabajado para que sus estudiantes tengan un espacio de expresión. Este profesor apoya a sus estudiantes a que mantengan un medio de comunicación cercano a la comunidad. Los estudiantes, a su vez, aprenden sobre todos los procesos de las producciones audiovisuales. Hola, soy Jesús Gerardo Mendívil Quiñones. Soy licenciado en diseño gráfico y soy maestro de Prepatec en Ciudad Obregón. Actualmente imparto las clases de creatividad y diseño digital y expresión digital. Y lo combino con... Eh, el puesto administrativo dentro de, de campus como líder de comunicación. Eh, dentro de mis hobbies pues me apasiona mucho lo audiovisual. Eh, como backup estuve trabajando un tiempo para televisión. Eh, concretamente estuve trabajando para TV Esteca aquí en Sonora. Y me fascinan mucho los deportes. Entonces la combinación de deportes y televisión es eh, mi principal hobby. ¿Cómo surge la idea? La, la idea surge precisamente a raíz de la inquietud de los chicos storytellers. Yo como líder de comunicación del campus estoy a cargo del programa Storytellers. Entonces los chicos tuvieron esta inquietud de, de poder tener su, un medio de comunicación más cercano para con la comunidad, un medio de difusión. Entonces eh, esta inquietud que tenían ellos más eh, sumado a la pasión que tengo yo por la producción audiovisual este, pues se conjuntó ¿no? y, y de ahí nació el, el proyecto. El proyecto del podcast El Rayo Emprendedor eh, es básicamente un espacio de, de expresión de y para los alumnos de la PrepaTec, en el cual eh, los alumnos pertenecientes al programa Storytellers entrevistan a maestros, colaboradores incluso alumnos de diferentes generaciones sobre diferentes temas, tanto académicos como sociales. Este podcast se transmite a través de Facebook, en la plataforma de Facebook, sin embargo, se planea que en un futuro pueda ser replicado a través de Spotify. Para este proyecto en, en particular, este, nosotros ya contábamos con, con equipo eh, que se adquirió gracias a un proyecto Nobus, que este proyecto Nobus fue ganador eh, de aquí el campo de 2018. Eh, la intención principal de ese proyecto Nobus era que, que a través de las cámaras pudieran los alumnos este, grabarse y, e influir. Eh, eran dos vertientes. Una, que los chicos pudieran trabajar cuestiones de eh, la materia de expresión digital en cuanto a lo técnico, en cómo operar y cómo generar eh, buenos contenidos audiovisuales. Y por otro lado, eh, frente a cámara, que el alumno pudiera desarrollar habilidades de, de expresión, eh, ya que está comprobado que a través de cámaras, eh, la, la cámara impone, de entrada la cámara te impone, entonces eh, de esa manera los alumnos poder grabar su, deserrar, su desarrollo durante el semestre de cómo empezaron eh, con una manera de expresarse y aplicando las diferentes técnicas que las maestras eh, en diferentes clases que también están eh, dentro del proyecto pudieran ver el antes y el después de cómo fue la evolución del desarrollo de su de sus expresiones ¿no? verbales ante una cámara. Hola. Ana Fer, ¿qué los motivó a realizar este proyecto del podcast? Mira, la verdad es que nosotros como storytellers aquí nos encargamos de poder contar una vida, la vida estudiantil que realmente se vive dentro del TEC. Entonces, nosotros vimos cómo se podía ver muy marcada el límite y la diferencia de soy de alumno y soy maestro. Entonces, nosotros nos quedamos. Nuestros maestros tienen tantas historias, tantas anécdotas, son personas fuera del papel de maestro que hacen día con día y nos quedamos. Estaría muy, muy padre poder retratar esa imagen y enseñársela a sus alumnos de, oye, tu maestro de español también es fanático del cine y le encanta esta industria y sabe mucho sobre ella, así como tu maestra por ejemplo, de inglés, sabe mucho sobre libros, por ejemplo. Entonces nos dimos cuenta que cada maestro tenía pasiones fuera de la escuela. El principal tip, y yo creo que eh, el que yo considero más importante, pues puede ser ese, no que, que traigas las ganas y la actitud de realmente realizar el proyecto y, y pues no bajar la guardia, no seguir y seguir a, a pesar de los obstáculos que te puedas topar, que, que como reitero, es, esos obstáculos que nada van a despertar tu tu capacidad creativa y pues claro que los invitamos a que sigan las transmisiones del, del podcast que en, en estos momentos se transmite por Facebook todos los días miércoles a las 7 de la tarde hora sonora son las 9 de la noche hora del centro de la Ciudad de México eh, a través del canal de, de Facebook, de la página de Facebook de Tech Campus Cop Tech Campus Ciudad Obregón